Hola mis hermanos de Cristianos en la Gloria, de aquí de, de la fe que conquista siempre en la gloria, la honra y el poder a nuestro Señor. Esta semana el Señor nos pone otra emisión otra aquí de los estudios de Cristianos en la Gloria, siempre en la gloria y la honra a nuestro amado Padre. Y esta semana, este jueves, que el Señor nos trae una palabra que muchas veces tú piensas que poner límites te hace mala persona, no, poner límites no te hace una mala persona. Y podemos ver un gran ejemplo de ejemplos, el, eh, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo llegó a un límite, dijo, ya no más, no quiero seguir a la, a la iglesia de Jesús porque realmente he visto a ese Dios vivo de poder, he visto a Jesucristo y es por eso que el Señor en esta semana, en este jueves está diciendo, poner límite no te hace una mala persona, recuerda eso, tú puedes trazar esa línea y decir, no, basta ya, ya no más, no quiero seguir haciendo eso, no quiero seguir haciendo lo que no le agrada al Señor, y por eso en esta semana el Señor nos lleva a Hechos, capítulo 22 del el versículo 14 al 15, que nos habla que nos habla sobre la, nos relata sobre la, a la conversión de Pablo, y nos dice, y él y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, y ese justo es Cristo Jesús, porque uh, continúa diciendo, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y termina diciendo el versículo 16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Es por eso que el Señor te está diciendo en esta semana, ¿por qué estás dejando esa comunión con el Señor? ¿Por qué estás dejando de pronto bajar en aguas? ¿Por estás dejando de pronto decir, no, mañana lo voy a hacer? No, ya llegó el límite de decir, ya no más, no quiero seguir lo del mundo o lo, de, o lo que estés llevando, no más. No quiero seguir cometiendo errores, como yo lo digo, uh, y perdona como lo voy a decir, siendo esas burradas. Porque entre burrada y burrada cometemos más errores y es lo que no queremos hacer más. Somos nuevas criaturas en Cristo. Y como le decía aquí en Hechos, el Señor, Jesu el Señor Jesucristo a Pablo Mira, te he escogido para que veas lo, lo maravilloso, para que oigas la voz y las maravillas de ese justo que es Cristo Jesús, el, el Padre, le el estaba diciendo a, a Pablo a través de su Hijo, a través de su Santo Espíritu, el Señor está, quiere moverte en tu vida en el nombre poderoso de Jesucristo y por eso poner límites no te hace una mala persona. Y el Evangelio de uh, uh, San Juan, versículo 7, de, eh, versículo 16, mira lo que nos dice. Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, esa doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Esta doctrina que, eh, estas buenas nuevas, esta doctrina que damos, no es de nosotros, sino del Padre. Estas es, son las buenas nuevas del reino de los cielos. Y mira que, cada vez que damos las buenas nuevas del reino de los cielos, como dijo el Señor Jesucristo, no, si tú me conoces a mí, como dijo el Señor Jesucristo, conoces al Padre. Ahora, si tú me conoces a mí, y la transformación que está haciendo el Señor, que me falta mucho, estás conociendo al Hijo. Y a través del Hijo vas a conocer al Padre, a través de su Santo Espíritu, en el nombre poderoso Jesucristo. Maravilloso eres, Señor, santo eres. Y recuerda que poner límites no te hace una mala persona. Tienes que poner un padre, un stop, y decir no uh, no más. Eh, y después, mira lo que nos dice el Señor en el Salmo capítulo 37, Versículo 3 nos dice algo maravilloso, confía en el Señor y haz bien. En ese poner límites, en ese límite que no te va a hacer una, ma una mala persona, te dice, confía en el Señor, confía en el Señor cuando el Señor te dice, no más, deja de esa ver esa pornografía, deja de hacer lo que estás haciendo. Y el Señor te está diciendo, y haz el bien, de aquí adelante vas a hacer cosas maravillosas, te voy a usar, antes de que tú estuvieras en el vente de tu madre, Dios, yo ya Sabía que iba a pasar esto, pero no, no me iba a tomar de como que, ups, algo pasó aquí. No, ya sé, ya tenía mi plan A y mi plan B. Entonces, y, con, y termina diciendo este versículo, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Al poner esto en límites, el Señor te está, está haciendo sentir a través de su espíritu en el nombre poderoso de Jesucristo. que vas a hacer apacentar? ¿Qué es apacentar? Es dar eh, pasto espiritual, instruir, cuidar, enseñar. Vas a enseñar a otros lo que el Señor te está enseñando en el nombre poderoso de Jesucristo. Por eso, en, esta fe que, en la fe que conquista que estamos dando en esta semana, en este jueves, para darle la gloria y la honra al Señor a través de, de los estudios de los cristianos en la gloria en esta semana, siempre el Señor haciendo cosas maravillosas y, y me encanta que el Señor cada día hace algo nuevo. No vamos, no vamos a estar siempre en lo mismo, siempre cambiando. El Señor me dice, hijo, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer aquello. Entonces, en, esos, en ese poner límites que tú piensas o tú pensabas que eh, de pronto, mmm, si le voy a decir, que esto se va, a no...". no, no, no, no, no, no. Tú eres una nueva criatura en Cristo y si estás comenzando en los caminos del Señor, al poner ese límites, es porque es ese sentir del Señor, ese pensamiento son es del Señor, está diciendo, no debes hacer eso más. Entonces, el Señor te ha rescatado del, te ha rescatado del mundo. Y te va a llevar a una vida eterna en Cristo Jesús. Mira lo que dice hope o hope en inglés, versículo 4, versículo 6. Y, es, y este es tu temor, tu confianza, tu esperanza y la perfección de tus caminos. Mira qué maravilloso el Señor nos dice. Va a haber un temor, va a haber una confianza, va a haber una esperanza. Y la perfección de nuestros caminos cada día va a ser mejor. De pronto tu mal genio. De pronto hay muchas cosas en tu vida que necesitas mejorar. Claro que sí, no somos perfectos, pero vamos en esa perfección. Todos queremos ser como ese justo perfecto que es Jesucristo, el Hijo de Dios, que por amor, amor por cada uno de nosotros, Dios subía en el nombre poderoso de Jesucristo. Te amamos, te glorificamos, mi amado Señor, en el nombre de Jesús. Y hay un provecho maravilloso que nos trae el Señor en esta en este jueves, en esta semana, aquí hablando, eh, hablando con de lo más profundo de su presencia aquí en La Fe que Conquista, Mira lo que nos dice el Señor. En Proverbios 3, 5 nos dice, fíjate del Señor de todo corazón. Siempre el Señor, mira que cada vez que hablamos en estas clases virtuales, el Señor siempre nos habla de nuestro corazón, de nuestro corazón. Fíjate del Señor de todo corazón y no estribes, tú me vas a decir que es estribe, ya te lo voy a decir, en tu prudencia. Lo que es eh, estribes es descansar el peso de una cosa en otra sólida, es descansar. Eh, eh, en tu prudencia Como tomar tus propias decisiones Por eso dice, dice este proverbio Fíjate en el Señor de todo corazón Que toda decisión Que todo límite que tú estás poniendo Señor Debo uh, comenzar este camino Debo hacer esto, que toda decisión Que vayas a tomar en tu vida Sea que en la presencia del Señor Que la voluntad del Señor sea haciéndote Hoy, mañana el fin de semana, la otra semana, siempre poniendo la, la presencia del Señor. ¿Sabemos que hay momentos altos y bajos? Claro que sí. Necesitamos aprender cosas buenas y maravillosas de estos momentos. ¿Por qué? Porque eso nos va a enseñar cada día a ser una mejor persona. Nos va a ayudar que nuestros actos van a seguir, van a decir muchas cosas más que, nuestro, que lo que digamos de, de nuestros labios. Claro que necesitamos evangelizar, claro que necesitamos, pero más va a decir nos, nuestros actos que lo que, que hablemos en el nombre poderoso de Jesucristo, por eso poner límites no te hace una mala persona poner límites diciéndote, de pronto a esos amigos entre comillas, que te van a decir, vamos a tomar un, o, unos tragos, vamos a fumar e, e, estas drogas, tú dices no, porque tengo un Dios vivo de poder, o hay algo en mí que me está diciendo, no lo hagas en el nombre poderoso de Jesucristo, cuando tú tienes al Espíritu Santo en ti en el nombre poderoso de Jesucristo ya hay un temor, ya hay, ya hay que comenzar a poner límites, Qué es lo bueno qué es lo malo, qué debes hacer o qué no debes hacer entonces, una vez más, poniendo esos límites en el nombre poderoso de Jesucristo, y como decía en el Salmo 37, versículo 3, confía en el Señor y, y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apesantarás de la verdad. El Señor te va a instruir, el Señor te va a cuidar en el nombre poderoso de Jesucristo. Qué maravilloso es el Señor y el, el ejemplo de ejemplos. Pablo puso un límite y entendió que el Señor Jesucristo lo iba a llevar a lo sobrenatural o Mira lo que casi casi el Nuevo Testamento está basado en las cartas de, del apóstol Pablo. Mira lo que el Señor hizo de un mortal. Y, y el Señor lo puede hacer también contigo, uh, con, tu, con, tu, con tu esposa, con tu esposa, con tus vecinos, con tu familiar, con tu amigo, en el nombre poderoso de Jesucristo. Recíbelo en el nombre de Jesucristo, que lo va a hacer. Por eso hay que enseñar con amor, hay que darle. Eh, estas es buenas nuevas de reino de los cielos a cada uno de vuestros familiares, de vuestros amigos. Y es por eso que en Segunda de Corintios, uh, aquí nos habla, en la Segunda Carta de los Corintios 6, 14, nos habla que somos templos de, del Dios viviente. Y, y en el versículo 14 nos, nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Que ¿Qué compañerismo tiene la, la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión luz con las tinieblas? Ese poner límites, mis hermanos de cristianos, en la gloria de la fe que conquista, ¿qué te puede... ¿verdad que necesitamos ser luz en las tinieblas? ¿Sale en el mundo? Claro que sí. Pero si estás en Cristo, en Cristo Jesús ya hay un límite que ya no puedes asistir a esa, a esa discoteca o como tú lo llames, a esa taberna y todo eso, porque ya eres luz en las tinieblas. No, porque suben las luces, en las, en las, en las, en las tinieblas, voy a estar con ellos y voy a estar tomando y voy a estar en la discoteca. No, ya hay unos límites. Tú tienes la presencia del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te va a decir, no hagas eso. Y, te va a, y, y esas personas que con, con que tú estás en tu trabajo, en tu familia, no sé qué, va a poner el momento adecuado, las palabras adecuadas, no en una discoteca, porque allá no hay nada bueno. Hay perdición. Esas personas, va a haber un momento que tú le vas a hablar en el nombre poderoso de Jesucristo. Muchas veces a la gente se le, se le llena decir, soy cristiano, soy no sé qué, pero sus actos dicen mucho. Pero cuando tú eres un, realmente un cristiano de verdad, tú pones límites a lo que le agrada al Señor y a la que no le agrada al Señor. Entonces, si hay cosas que le agrada al Señor, gloria a Dios, aleluya, gánate esa familia, gánate ese barrio, gánate a tu comunidad en el nombre poderoso de Jesucristo. Ya después, como lo hemos hablado, gánate las naciones. En el nombre poderoso de Jesucristo, Santiago 4.4 también nos dice, mis hermanos de, de aquí, de la fe que conquista, Santiago 4.4 nos dice, oh almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo es, en, en, uh, es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Santiago nos está diciendo, y te lo estaba diciendo en el... Segundo, el, el, el, el, el el apóstol Pablo está en, las, en la segunda carta de los Corintios. Le decía, de, bueno, si tú quieres ser frío o caliente, pero no tibio Y aquí Santiago nos está diciendo cualquiera, pues, que quiera una vez más. No está diciendo tienes que serlo. No, el Señor este está diciendo quieres ser caliente o quieres ser frío. ¿Cuál es el límite que tú quieres poner a tu vida para una vida eterna? Entonces, precisamente que quieras ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Una vez más, y yo lo dije en una emisión, si tú te quieres ser un enemigo, échame, échate de, de este servidor de enemigo, pero no te eches a, a Dios de enemigo, porque el que se echa a Dios de enemigo no le va bien, y como lo había, lo había contado, lo había testificado, he visto muchas personas que odian al Señor, se echaron de enemigo al Señor, y el Señor todavía sigue con sus brazos abiertos esperándolos, pero no lo quieren recibir. Bueno, uno ora por ellos y que el Señor, mejor dicho, y si uno pone la semilla el Señor recoge esa cosecha en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre Celestial, Padre de las Glorias, te amamos, te glorificamos grandemente, amado Padre Celestial. Gracias por estas oportunidades que nos, nos das de dar las buenas nuevas del reino en los cielos. Padre Amado, también nos habla. Sobre en Mateo capítulo 5 del versículo 14 al 16 sobre la luz del mundo. Y mira lo que nos dice en Mateo capítulo 14 del versículo, uh, una vez más, versículo 14 al 16 que nos dice. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sino sobre el ca, el ca, calendero. Y alumbra a todos los que están en su casa. Si tú quieres ser luz en las tinieblas, hay veces que tenemos que poner límites. Hay veces que realmente no podemos hacer cosas que le agradan al mundo. Pero hay que orar por ellos. Y va a llegar el momento que ellos lo declaramos en el nombre poderoso de Jesucristo, que el Señor los va a llenar de su presencia. Y es lo que necesitamos ser. Luz en las tinieblas. Sale del mundo, no fariseos, eh, eh, malditos, no, eso no, no ya no debe venir de nosotros. Estamos en ese proceso, estamos en ese desierto, está el, el alfarero nos está moldeando cada día, y es lo que nos, nosotros necesitamos ser: luz en las tinieblas, como lo hizo Pablo. Pablo perseguía una iglesia, perseguía a Jesucristo, y Jesucristo, el Señor Jesucristo se le presentó. ¿Por qué me sigues, Pablo? Bueno, Voy a hacer contigo algo maravilloso y lo que el Señor va a hacer contigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Porque ya llegó el límite de que no sigues con el mundo, sino que realmente sigues con la presencia del Señor. Y ya para ir terminando el versículo 16, dice, Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa luz son tus obras, no tanto decir que soy cristiano, que soy cristiana. No, tus obras, tu forma de comportarte, tu forma de hablar, tu forma de, de, de ver las cosas va a ser diferente. Vamos en un proceso claro que sí. ¿Nos cuesta? Sí, Señor. ¿Cuánto ha sido tu proceso? No sé, pero yo sé que el Señor lo está haciendo. Todos, son, todos tenemos un proceso diferente, pero hemos puesto un límite y no los hace una mala persona. Nos hace buenas personas. El Señor tiene límites con cada uno de nosotros. El Señor te dice, bueno, mira que hace tiempo el Señor me dijo, Uh, hace mucho tiempo, mucho, mucho tiempo me dijo: uh, Bueno, estaba, no estaba bien con el Señor. Me dijo: Bueno, tienes dos, dos opciones. Eh, y, y yo ya quería como retroceder y no seguir los caminos del, del Señor. Me dijo: Bueno, te doy dos opciones: caminar conmigo o llevarte a mi presencia. Y yo, wow, no, Señor, yo me quiero, <ríe> yo quiero realmente seguir contigo, Padre Celestial y dar las buenas nuevas del Reino en los cielos. Pero hubo una falla en mí que no le hizo a esa eléctrica esa pequeña esa eléctrica pequeña que, que dice yo pagué un precio por ti y necesito pasarte por ese fuego necesito por, por pasar por, uh, por ese desierto y vas a pasar cositas para que puedas entender que yo soy el único proveedor, que yo soy el único que, tienes que, que, que te va a hacer cambiar transformar y que a veces vas a tener que poner límites en tu vida pero no te, van a, no te va a hacer mala persona porque te conozco antes de que tú estuvieras en el vientre de tu madre. Y es por eso que el Señor nos trae esta palabra, mis hermanos cristianos en la gloria, de aquí en la fe que conquista. Recuerda visitarnos por nuestra página de internet, cristianos en la gloria.com, por nuestro canal de YouTube, dale subscribe, suscríbete en ese canal de YouTube, también uh, por Facebook, dale siempre esa gloria y la honra a nuestro hermano Padre Celestial, suscríbenos, pon comentarios, eh, ¿has puesto límites en tu vida? Y si sí, si, pon los comentarios, escríbenos, eh, y siempre daré la gloria al Señor nos veremos Dios mediante, en otra emisión aquí en la fe que conquista bendiciones